Escuchar a Jesús. Es importante estar atentos a lo que el Señor está comunicando a través de su palabra. El Señor que te habla a través de la palabra. Pon atención a la palabra, a leer la Biblia, a escuchar la, la palabra en la misa. Eh, no te distraigas en la Eucaristía, pon atención a lo que el Señor te está comunicando, te está diciendo Así que anímate a escuchar a Jesús, escucharlo a Él que te está hablando Incluso a través de los acontecimientos diarios